Es este? Muy buenas ¿Qué? noches a toda la gente bonita que nos acompaña. Agarré a mi compañero Ismael. Infragante. Ah, Infragante y no, estaba no, inscribiendo. Estaba, estaba inscribiendo. ¿Quién, güey? <risa> No mames. Tenía. ¿Hay convocatoria para ¿Hay la convocatoria? compañía? Hay, no, no, no, no, no, no, no, ya fue, ya pasó. ¿Y si quieren pasó? estar a alguien externo con la compañía externa? Ah, tiene que que tiene necesita, necesita tener antecedentes penales, ah, pero siempre hay, y cuando y haya ver, participado sí. en la compañía de teatro penitenciario, eh, del cual somos integrantes, mi compañero Ismael Corona, un servidor, Javier Cruz, y este es su programa Radiando en Cana. En Cana, ¿por qué Cana? Cana, ¿se, ¿Se han escuchado Cana es la cárcel, de estas? Es, es, la, es, la, es la Cana, ¿no? la cárcel, la no, pinta. Lo que pasa es que estamos haciendo, vamos a hacer, es una sorpresa posiblemente hagamos este Hansel y Gretel y pues se va a hacer la bruja ¿quién va a hacer nadador. la bruja? con canas no sé, con canas o sin canas ya mire ya pelón mire así pero es una sorpresa todavía no lo hablamos no queremos hablar de más pero... las entradas del teatro ¿no? las entradas del teatro están llenas <risa> <también>. bueno fuera <risa> sí. y ahora esto esto qué onda con radiando en cana este tema qué? no qué? este vamos, hoy vamos a platicar de los encuentros inesperados de verdad el teatro no sé, nos, ha, nos ha mostrado que pues no hay barreras que sean muy grandes, no hay tiempo que no se cumpla, y de una u de otra forma las personas se vuelven a encontrar. Eh, ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Por, mm. ¿Por qué? ¿Por, porque nos ha pasado. y Lo hemos visto, de verdad. Este... Por eso mencionabas lo de los reencuentros. Que me decías un reencuentro de la compañía. Así como de, pues nos alguien somos que bien. haya regresado. Nos pero, ah, pero, pero tenía que ver con, con la familia, con estos, estos con puntos familia, mágicos donde, pues, ¿por qué te, te dejan de ir a ver como visita, pero te vuelven a ver de otra forma? Bueno, para la gente que por, no sabe, porque hay gente que nunca ha caído en una prisión, nunca ha tenido un problema con la, con la ley, y de verdad, lo felicito, lo felicito, o muy buena Está suerte, muy cabrón. o muy buena suerte, <risa> no lo sé, ¿no? Pero de verdad, cuando uno cae a la cárcel, eh, pierde todo, pierde, sí, su libertad, sí, pierde dinero, pero... También pierda a los familiares, por una o por otra cosa, cuando son muchos años, pues la familia se cansa, no sé si, si, si, si sea cansancio, agotamiento, desesperación, el tiempo, el ¿no? tiempo de verdad, el tiempo, eh, pues el tiempo cambia muchas cosas y una de ellas es eso, ¿no? Dejas de ver a la familia, dejas de ver a los amigos, no compañeros, conocidos, etcétera. Pero nosotros hemos visto que con el teatro que llevamos haciendo durante 12 años ahí en la penitenciaría... Pasan son, cosas chidas. Pasan cosas chidas y eso, este... Y para bien, para bien hemos visto varios encuentros. Uno de ellos no es familiar ni nada, pero... Una la vez, otra parte. La, la otra parte, sí. La otra parte como... Ah. <coughs> la just, perdón, la justicia se vuelve a encontrar con Fidel. Con Fidel, de verdad. Un señor compró su boleto. Eh, lo llevamos a la penitenciaría como el público todos los sábados. Eh y en el trayecto me traí una revista y me dice oiga joven, ¿este es Fidel? le digo, sí, es el Fidel, nuestro compañero le dice, ah, le dice no, pues este, está bien cambiado, le digo, ¿usted lo conoce? me dice, sí, bueno, no lo conocí lo pues, lo conocí por un momento no me dice, yo soy el comandante que lo detuvo yo en aquel tiempo estaba en la, en la policía <ríe> judicial, era comandante y lo detuvo fue el que pues mandó a la cárcel 30 años a Fidel de verdad, su sentencia era 40 pero por su buen comportamiento, el teatro y todo eh, pues salió salió antes, ¿no? Y ya cuando, pues... Está dentro de la de Y lo ve, y lo felicita, de verdad lo felicita. Y nos felicita a nosotros como equipo de trabajo por... No por la labor, sino por el trabajo, por las herramientas que hemos que estamos compartiendo y compartimos con los compañeros allá adentro. A ver, aguanta, dice, no me la sabía. O sea, ¿Eh? lo felicitó. Sí. Y, des... ¿Y qué hizo Fidel? Pues se quedó acá, nada no más que una mi comandante, ¿no? ¿Pero con qué obra fue? ¿Con la, de ¿Con, la de, eh, ¿Con la de Ricardo III? Con la de Ricardo III al principio, cuando empezábamos. Y, lo fue a ver y... Ahí, y... Ajá. Ah, Con 2013 por ahí. O sea, te hablo de unos años, ¿no? Pero... este Ese es uno, ¿no? De verdad. Y el comandante pues, felicitó al equipo de trabajo por, por, eso, por ese proyecto que estamos realizando allá adentro. Y no nada más... Y no te cambia la vida. Ya bueno, no te cambia la vida si tú quieres. Y no, pues sigue así. está hecho, chido, ¿no? porque eso que estás mencionando es, tiene que ver con los... Pues, de cierta forma, los vínculos que haces, ¿no? Y sí. ver el cambio del otro en el Exactamente. Teatro, Exactamente. Las y las por, ¿Por medio de qué? por medio de qué no deja eh, la pero sí por medio qué es lo que te ayuda no sé si te ayude te apoye pero de eso eso que hace que, que no sigas en el mismo camino en el que estabas no la neta queda ha haber sentido el comandante de, eh, que vea a Fidel con sus herramientas porque pues el Ricardo III es muy obscuro y, y verlo en escena y ver cómo representa a un Ricardo y después ¡puff! sí de y lo, decirte de lo. órale y, y y nos pasó también en esperando a Godot eh, salimos en octubre del 2017, si no mal no recuerda. fue la primera vez que salía una compañía de teatro penitenciario a nivel... Eh, Latinoamérica. Latinoamérica ¿no? Y salimos con Esperando Valor al Foro Shakespeare. José Luis. José Luis Padilla. <risa> él, él lleva casi veintitantos años en la cárcel, tenía diez años que no veía a su mamá, y total, se hizo la función. Y al término nosotros tenemos una costumbre de hacer una dinámica, dinámica de preguntas y respuestas. Y se nos puede preguntar, decir, meter la madre si quiere, ¿no? No le vamos a hacer nada, ¿no? pero este, Y separó la mamá, no, hijo. Y pues, fue el encuentro de 10 años de no verse, no ver cómo, cómo dos, dos seres, dos almas se encuentran, y de, o sea, independientemente del lazo. Bueno, pero en ese caso era mamá y papá. Mamá, mamá y papá. Mamá, hijo. Era este, la otra parte, ¿no? Porque, la parte, Porque, wey, porque dices, Fidel, pues, mames. es como tu parte, tu otra parte, tu parte, pues, que te, te manda que, a chingar. Wey. El que por el que subiste 30 años. Y esta es la mamá. Y esta es la mamá, o sea, son encuentros diferentes, ¿no? Orale. Pero sin embargo, por el mismo medio que fue el teatro, ¿no? Y otro en la penitenciaría, igual vinieron unas personas, se apuntaron a la obra, venían de San Luis Potosí. Eh, y pues ya nos enteramos allá adentro que tenían un pariente y pudieron ver un, un familiar ahí en la penitenciaría después de 15 años. Y pues igual... ¿A través de, igual, a través tra de una obra? A o través sea, de, llegaron como espectadores. Llegaron como espectadores, porque no, podían, no pueden pasar así. A la penitenciaría pagaron su boleto, entran como espectadores, y allá adentro se pues se, re, se reencontraron. ¿Y era alguien de La Habana, ¿no? de la compañía? No, de la compañía no, era un amigo de... Pues de ahí, de los que andan ahí en la penitenciaría. Eh, a y través yo, del teatro. A través del teatro. Como, y eso, espectadores, como espectadores. Suceden cosas chidas. Yo, sí. he, yo he escuchado que eh, en diferentes obras proponen matrimonio, ¿no? ¿Cómo será eso, güey? ¿Quién sabe? Imagínate <ríe> en la película, ¿Te voy a proponer matrimonio yendo a... Ver, viendo una función de la compañía dentro de la Penny, ¿no? Sí, Porque pues también hay bodas dentro de la dentro cárcel. Dentro de la cárcel, exactamente. Y esos son esos reencuentros, de verdad. Eh, le repito, cuando cae la cárcel, ojalá nunca. No, no Es más, si dicen que no nos importa, ¿no? Y si lo sigue haciendo, pues esa es su bronca. Pero no hay no hay no hay más caminos. O te la llevas, o te vas al panteón, o te vas a la cárcel. Y pues pues imagínese, si nada más fueran puras chidas. No, pues no, no existirán las cárceles pues sí. y no habría recuentos de estos. <risa> y aparte, no hubiera recuentos de estos. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Este, ¿Dónde nos puedes ver en el Face, Mayelo? Compañía de Teatro Penitenciario. En el Twitter, arroba Cía Teatro Penny. O nos pueden seguir en, en Twitter. En Twitter, arroba Cía Teatro Penny. No, el correo electrónico. <risa> <risa> eh, nuestro, drogas. Nos quiere decir algo directamente eh, nuestro correo: teatroimpresión arroba foro .com. Y como decía aquel güey. Si tienes tele, ahí te ves.